Hola, bienvenido a nuestro video sobre señales Seguimos en la clasificación de las señales Hoy veremos la clasificación de las señales según el soporte o la duración de la señal Comencemos entonces Las señales clasificadas o se pueden clasificar según el soporte o la duración de las mismas Entonces hoy veremos las señales con soporte compacto y las señales sin soporte compacto. Las señales se, se clasifican según su soporte o su duración en señales con soporte compacto, que son las mismas de duración finita o limitadas en tiempo, y las señales sin soporte compacto, que son aquellas de duración infinita o ilimitadas en tiempo. Pero, ¿qué es el soporte? El soporte se define como aquel conjunto o subconjunto del dominio donde puedo encapsular todos los valores de las que hacen que la señal sea diferente de cero. Si yo logro encapsular en ese intervalo todos los valores que hacen que mi señal sea diferente de cero, ese es el soporte. Tienen que ser un único intervalo, no se pueden unir, y tienen que ser el subconjunto más pequeño que se pueda presentar. Eso suena un poco confuso. Veamos unos ejemplos para aclarar un poco más este concepto. Estamos viendo aquí dos señales. Esta señal vale cero, desde menos infinito hasta el punto menos 2 Aquí tiene una oscilación de una onda senozoidal. Luego vuelve y vale cero y hace otra oscilación. Y luego sigue otra vez hasta cero. Esta es mi señal. Hay que definirle el soporte a esta, a esta señal. Recuerden que el soporte es el intervalo donde están todos los valores di distintos de 0. Pero puede haber valores ceros. Lo que me garantiza es que estén todo el intervalo. Entonces, por ejemplo, a mí me tienen que tomar. Yo, yo les pido a ustedes: tome una foto donde se encuentre todo Jairo. Entonces, me, me, me va a tomar la foto en el círculo. Hay parte que no, que no va a estar yo en esa parte donde está el fondo pero yo sigo estando acá entonces eso no me importa lo importante es que salga yo eso mismo va a suceder entonces en, en ese caso el soporte no puede ser entre menos 2 y menos 1 unido con el intervalo entre 1 y 2 ya que el soporte debe ser conexo o dicho de, de, de otra forma un solo intervalo entonces el soporte iría entre menos 2 y 2 en este caso también la señal iría con soporte entre menos 2 y 2. Entonces, el intervalo de los soportes de cada uno sería entre ese punto y ese punto. ¿Cuál es la diferencia entre los dos soportes? En ese caso, en menos 2 la función vale 0. Y en 2 la función vale 0. Por lo tanto, esos puntos en menos 2 no va a estar incluido y el 2 no va a estar incluido porque hacen que la función valga 0. Entonces, todo el intervalo que está entre menos 2 y 2 me garantiza que ahí tengo concentrado todo, todos los valores de la función diferentes de 0. Es decir, fuera de ese intervalo me garantiza desde menos 2 hacia menos infinito y de 2 hacia más infinito me garantiza que todos los valores son iguales a 0. No me importa que el intervalo de menos 1 y 1 valga 0, no me interesa. Porque está garantizando que en este intervalo entre menos 2 y 2 abierto Están todos los valores diferentes de 0 En el siguiente caso Iría entre menos 2 y 2 cerrado el límite el ¿Por qué? Porque en menos 2 esa función vale 1 Y en 2 esa función vale 1 O sea que hacen parte del soporte Y fuera el siguiente número negativo Después de menos 2 hasta menos infinito vale 0 Y el siguiente número positivo después de 2 hacia infinito vale 0 por lo tanto el soporte de esta función sería entre menos 2 y 2 con intervalos cerrados veamos otro ejemplo en este caso esto es una onda sinusoidal que arranca en menos infinito y va oscilando hasta más, hasta más infinito ¿cuál es el intervalo donde me garantiza que, todo, que están todos los valores diferentes de 0? pues está entre el menos infinito y más infinito, por lo tanto es, esto es una señal sin soporte compacto o ilimitada en tiempo. En el otro caso, esta exponencial arranca a menos infinito, empieza a crecer, a crecer, a crecer, a crecer y se va hasta más infinito. No existe un, un intervalo donde pueda restringir todo, todos los valores que hagan que la, que la función sea diferente de cero. En este caso el soporte también va entre menos infinito y más infinito. Esos son dos señales, sin soporte compacto, con soporte no acotado o una señal de duración infinito. Veamos otro ejemplo. En este caso entonces vamos a, a mostrar diferentes tipos de soporte. Aquí iría entre menos 2 y 2. El soporte es compacto, también se le llama una señal de duración finita. En este caso que fue el que ya vimos. En este otro caso, la señal va entre menos infinito y más infinito. Este soporte viene del inglés support con doble P iría entre menos infinito y más infinito. Es una señal de duración infinita o no limitada en tiempo o de soporte o sin soporte compacto o de soporte no acotado. En el caso inferior hay una condición particular. La señal vale 0 entre menos infinito y ese punto que es menos 1. Y después de menos 1 la señal empieza a variar hasta más infinito. El soporte de esta señal, como no es un número finito en ambos límites, en menos uno sí es finito, pero en más infinito no es, no es finito, entonces esta es una señal sin soporte compacto. El de duración infinita, sin embargo, tiene una, una particularidad solamente existe desde un punto hacia la derecha. Es decir, de un punto hacia la izquierda siempre vale 0. Entonces, esta señal también se le puede llamar señal derecha. Y en el otro caso, esta señal vale de entre menos infinito y y uno toma algún valor y después de uno vale 0, o sea, que esta señal vale 1, perdón, vale 0 desde un punto hacia la derecha. Por lo tanto, esto también se le considera una señal izquierda, no tiene soporte compacto, pero entonces también se pueden clasificar de esa forma. Señal de duración finita, limitada en tiempo, de duración infinita y limitada en tiempo, señal derecha, porque solo existe desde un punto, no importa si es negativo o positivo, hacia la derecha, y señal izquierda ya que solo el diferente de cero desde un punto, no importa si es positivo o negativo, hacia la izquierda. En resumen, los temas y los conceptos que tendrían que manejar después de este video son clasificación de las señales según su soporte o duración de la señal, cuál es el soporte compacto o acotado, que implica que la señal es de duración finita, una señal sin soporte compacto o no acotado, que significa que la duración sea infinita, y las señales de derechas de duración infinita o señales izquierdas de duración infinita. Muchas gracias.